Hola, ¿qué tal? Contigo Roberto Cerrada, mi más cordial bienvenida a este vídeo. Bueno, a lo mejor un poco movido porque voy en el coche, voy en un automóvil con un buen amigo y colega. Él es... se llama Miguel Ángel Romero, aquí lo tienes. Hola, muy buenas. Bueno, hoy Miguel Ángel, quiero hablar contigo de un tema que es... Eh, eh, estamos en crisis, bueno, o eso, eso decía, ¿no? Y entonces las empresas, una de las cosas que que han hecho lo primero, que han sido reducir presupuestos y reducir presupuestos de formación, para formación para sus recursos humanos. Entonces, Miguel Ángel, en esta tú que eres un experto en, y además has formado un montón de ejecutivos y mandos intermedios en, en España, ¿qué hay que hacer ahora para conseguir que las empresas nos digan que sí cuando les vamos a ofrecer formación, entrenamiento, coaching o consultoría? Bueno, pues, joder, la, la pregunta no es no es pequeña, ¿eh? la pregunta es así como que hay que hacer. Pues mira, lo primero es saber si hay posibilidad de un sí, porque si no hay posibilidad, ¿para qué gastarnos? Es cierto que se han reducido un 70% los presupuestos, por mucho que las empresas lo cuenten que no, que siguen invirtiendo lo mismo, no es verdad. Se ha reducido hasta un 70% la inversión en formación, y sin embargo hay consultoras, hay formadores que siguen vendiendo y siguen vendiendo muy bien Sí, porque además además la, las empresas es verdad que han reducido la formación, pero siguen entrenando a sus recursos humanos, básicamente porque es algo que necesitan para mejorar su productividad, para mejorar eh, al final su cuenta de explotación ¿no? y ahora es más crítico que nunca bueno, eso me alegra mucho que lo pienses así Roberto <risa> muchas, muchas de las empresas no lo creen Y no lo creen porque piensan que la formación no vende no aporta valor, no sirve Y si no sirve, ¿para qué gastar en ello? Entonces, hay, digamos, hay, hay distintas cosas Primero, ¿por qué ahora mismo... Como tú bien dices, si hay crisis, ¿por qué no están invirtiendo más en formación? Sería lo suyo. Si cuando hay crisis, claro. tengo problemas para vender. Oye, pues invierte en técnicas de venta. O tengo problemas para motivar a mi gente porque jo, pues al final hemos bajado sueldos y tienen que hacer lo mismo. Entonces la pregunta sería, oye, ¿por qué no están comprando más? Pues mira, hay una respuesta que es demoledora y tal vez nos duela. No compran más porque creen que no vale. El otro día, el domingo pasado, creo que fue el domingo, me quedé... Muy tocado leyendo en El Mundo, uno de los periódicos de mayor difusión aquí en España, una noticia en portada ponía nueve de cada 10 alumnos de un curso de formación dicen que no sirvió para nada. Ajá. Es triste, ¿eh? o es triste, pero pero la verdad es que es así. Yo no doy formación a empresas, pero en la formación que yo doy para profesionales, expertos y autores, eh, la mayor parte de las personas que entran en los procesos de formación cuando hablas con ellos, no, no, no, no los que hacen talleres vivenciales, pero los que hacen en, en procesos de formación, no ponen nunca en marcha las cosas. Es decir, no, no utilizan la formación, lo que han aprendido, y por lo tanto no les sirve de mucho. Entonces, si no sirve, vamos a ver, es que la cifra igual es como muy alarmista, pero vamos a ver 9 de cada 10 no sirve para nada Imagínate que llamas a un fontanero y 9 de cada 10 no te arregla la avería Imagina si coges un avión y 9 de cada 10 no te van a destino Imagina si vas a la panadería y 9 de cada 10 no te dan pan no, Es impensable, es decir, pero, pero ¿qué tú que diciendo Miguel Ángel? Y sin embargo, esto es lo que nos están diciendo que está ocurriendo en formación Que nuestro servicio no vale Por lo cual... Se junta para mí Dos temas que por un lado me duelen Pero por mañana en me llenan de ilusión Nunca ha hecho tanta falta reciclarse y reinventarse Porque nunca ha hecho tanta falta Y al mismo tiempo tal vez Nunca ha sido tan notorio Que lo que damos no sirve O lo que se da en general Pues sin embargo a mí me va muy bien Ajá. Yo estoy creciendo en estos tiempos de crisis Incluso subiendo precios Y hay otros que lo están haciendo La pregunta es ¿Por qué yo sí? Y otros no porque hay gente que consigue llegar? ¿Y por qué no? Porque hay empresas que entienden que aporta valor y otras no. Esta es la pregunta. ¿La formación necesaria? Sí. Tal como lo estás hablando, parece que no. Ajá. Tenemos que reciclarnos, tenemos que entender cuáles son los motivos de compra de una empresa, cómo aportarles valor real y en función de lo que tú aportes, estarán dispuestos a pagarte. Si yo soy capaz, Roberto, de decirte que haciendo lo que tenga que hacer multiplico tus ventas, ¿estarías dispuesto a pagar por ello? Hombre, por supuesto que sí, claro. Bien, ningún formador te dice que está dispuesto a hacer eso. ¿Te dice te dio un curso de ventas. Claro, porque estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a vender productos y servicios. De hecho, de hecho en la formación yo creo que estamos acostumbrados a vender cursos o a vender. Oye, vamos a hacer un curso de productividad, un curso de tal. Claro. Y lo que hay que vender son resultados, porque la empresa lo que al final va a comprar es resultados. ¿Por qué va a invertir en un proceso de formación para sí. lograr un resultado? Y eso es en donde hay que enfocarse, ¿no? Ahora, dile a, a los formadores que se jueguen sus honorarios a variable de lo que aportan. Verás cómo empiezan a vivir como conejos. <risa> sí. Y este es un dato. También te digo lo contrario. Yo estoy dispuesto a jugarme parte de mis honorarios en variable y muchos muchos clientes no quieren. No quieren, ¿no? Quieren, algo, ¿no? Sus no quieren. No, es que es un lío, yo prefiero precio-hora, la subvención es más controlado. No, ya, pero, claro. es decir... No vendamos cursos, por favor, vendamos resultados. Si somos capaces de vender resultados, por favor, es que nos vamos a salir. Hay una gran oportunidad. Hay que saber cómo hacerlo para que la empresa diga sí y quede satisfecha y te recomiende. Estamos hablando, nos permites que llega una cifra para que quede ahí? Sí, sí, sí, claro que sí. Mira, 5.000 mil millones de euros. 5.000 ¿vale? mil mil millones, millones de no está euros. más. millones eh, yo es una cifra que ni... ni porque me da a poner cero si te pierdes, ¿no? 5.000 millones de euros. ¿Es un mercado interesante al que ir a vender? Eh, sí, yo creo que sí. Tú que eres un gran marketer. <risa> yo creo es que un sí. mercado de explorar. Mm. Esto es lo que hay para invertir en formación en España, un país como España, en épocas de crisis. En formación técnica y en habilidades. Es lo que gastan las empresas todavía a pesar de ello. Segunda pregunta. ¿Un mercado... Con tan mala competencia que nueve de cada 10 no aportan valor, ¿es un buen mercado donde entrar? Totalmente, porque es un mercado lleno de oportunidades. Es un mercado donde en cuanto vayas con una, una oferta, una oferta o cuando vayas ofreciendo resultados te llevas el gato al agua. Pues de este mercado estamos hablando, Roberto. Cinco mil millones, muy mala competencia. ¿Alguien se lo está llevando? ¿Quieres ser tú? <risa> Ponte las pilas. Te podemos contar cómo hacerlo. No es tan difícil, hay que saber cómo y luego hacerlo. Claro que sí, pero es como todo, ¿no? Todo necesita su mecanismo, todo necesita su know-how, eh, su, su metodología para lograr esto. Pero bueno, hay una cosa que es interesante porque tú que nos estás escuchando, pues eh, ahora mismo tienes mucha suerte. Y tienes mucha suerte ¿por qué? Porque precisamente... No sé, yo te pregunto, ¿qué te, te parecería tener el método, las plantillas, el paso a paso de cómo lograr que las empresas te digan sí a tus cursos de formación, a tus procesos de coaching, a tu a tus procesos de consultoría? Que te digan sí. ¿Quieres saber cómo? ¿Se lo decimos, Miguel Ángel, o no? ¿Tú qué crees? Pues sí, hombre. Sí, sí, si hiciste un, si un poco, hasta se lo decimos, hombre, ¿no? por supuesto que sí. Bueno, pues cómo... ¿Cómo, ¿Cómo vamos a, a, a hacer que estos formadores, que estos formadores que están eh, deseando entrar en las empresas para, para poder ayudar a las empresas, consigan que esas empresas que digan que sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mira, eh, tenemos es una gran noticia, algo que nos iba pidiendo la gente y que hasta ahí no habíamos dado respuesta, pero y por fin está. Vamos a, hemos creado un taller, un programa de entrenamiento completo que se llama Para que la empresa diga sí. No escondemos de acaba. Y se trata de todos aquellos que estéis en el mundo de la formación, la consultoría y el coaching, podáis tener las herramientas paso a paso de los que sí estamos consiguiendo a fecha de hoy, que nos digan sí, y estamos vendiendo muy bien, defendiendo nuestro margen y nuestro precio. Y no estamos entrando en esta crisis generalizada, en este dolor de, ay, ay, ay, que no quieren y tal. Paso a paso cómo llegar a tus clientes, cómo detectarlo, cómo hacer tu propuesta de valor, cómo sentarte delante de ellos, seducirles y convencerles, cómo cerrar operaciones rentables y cómo hacer que te recompren y te recomienden hasta que no tengas que llamar a nadie más porque te llamen ellos. De esto va este programa. Tres días, impagable. O sea, si quieres ver las mesas, por favor, no le demos vueltas. Ven y te lo llevas puesto, te lo llevas puesto qué significa que te llevas todo el método, las plantillas y además no solamente eso sino que vas a ejercitar, practicar y algunas sorpresas que no vamos a revelar, no vamos a revelar, es un programa de, es un programa de formación para formadores y es un programa que si eres formador, consultor, coach, eh, asesor, si tú vendes a empresas, que hay un mercado tremendo en las empresas, eh, vendes formación o vendes, si vendes formación o vendes consultoría, vendes coaching, eh, esta es una oportunidad que tienes que aprovechar, tienes que aprovechar y cómo la vas a poder aprovechar, muy, muy fácil, debajo de este vídeo, todos los detalles. Ahora es crítico que vayas ahora porque este curso es muy reducido, solamente es un curso de plazas muy, muy limitadas y tienes que tomar la decisión ya porque va a ser muy pronto. Por lo tanto, si quieres empezar a vender empresas, lee los detalles, toma una decisión y nos vemos muy pronto, claro que sí. Miguel Ángel, muchas gracias. Un gran placer y nada, ahora ya pararemos el coche y e iremos a nuestro. Un gran placer estar con vosotros. Claro. Y recuerda... Otra formación es posible y tú puedes ser el protagonista. Nos vemos.